Más iluminado Bien. ¡Hey! ¿Qué tal todos y todas? ¿Cómo están? bienvenidos otra vez al canal Sí, lo sé, lo siento mucho, me he tardado en hacer un video. Tengo como tres semanas que no hago un video. lo sé, lo siento Bueno, ya por fin estoy aquí otra vez Y hoy lo voy a hablar de un secreto de la fotografía ¿Qué le vamos a hablar? La regla de los tres tercios Que está en realidad un pequeño secreto si tú quieres que la fotografía Llame más la atención en un objeto en concreto en la fotografía hay muchas reglas y esta es una de ellas en la fotografía hay una regla que es la regla de los tres tercios en lo cual hay cuatro puntos de visión dentro de esta línea gracias a estos cuatro puntos nosotros podemos poner un objeto y que llame mucho más la atención de esto dentro de la foto ok, esta regla en realidad no siempre se puede cumplir por ejemplo, si nosotros hacemos una fotografía de una autopista por lo que ustedes ven tiene mucha información en esta foto y no pueden ver todo en realidad Okay, esta fotografía de autopista que contiene mucha información, por ejemplo, contiene árboles, contiene luces, entre otras cosas. Entonces, los cuatro puntos de visión no se centran en, en eso, sino que es una fotografía completa. Otro ejemplo que le puedo dar en el cual la regla sí si se cumple son con los animales. Por ejemplo, esta foto. Ok, ya vieron la foto, perfecto. Por lo que ustedes ven, el pájaro está en una esquina. Normalmente una persona... Cuando la ve, dice, ese pájaro está de más, eh, no se nota, cosas así. Pero lo acabas de ver, en realidad. Acabas de ver ese pájaro que está en la esquina. Uno normalmente dice, no, no, pero es que el pájaro no, no es el ejemplo de esa foto. Claro que sí, por ejemplo, si ponemos las cuatro rayas. Okay, si nosotros ponemos la línea de los tres tercios, van a ver que el pájaro está en uno de los cuatro puntos de visión. Entonces, si ¿sí llama la atención, aunque tú pienses que no. Esta línea de los tres tercios o cuatro puntos de visión también lo contienen las cámaras eh, puede contener la cámara reflex digital o el, tu propio móvil también la tiene la cosa es que tú lo busques en ajuste y lo encuentras y lo pongas y te hará más fácil hacer una fotografía para sacar la atención en un objeto si ustedes están dando cuenta Instagram cuando tú vas a subir una foto directamente te pone la, los tres tercios para que tu fotografía quede en una de las rayas o, o los cuatro puntos de visión ok estas líneas no totalmente sirven para sacar un objeto en concreto para llamar más la atención también estas líneas te pueden ayudar en otras cosas por ejemplo en una fotografía de paisaje si nosotros nos vamos a la playa y queremos sacar exactamente el, el horizonte del mar nosotros ponemos las líneas y nos van a ayudar para que sacar la foto más recta ok ustedes se acuerdan que dije que cuando tú sacas una fotografía de una autopista no podemos poner los cuatro puntos de visión dentro de esta. Es verdad, no podemos ponerlo porque contiene mucha información, pero podemos ayudarnos con las líneas. Por ejemplo, si queremos hacer una fotografía tipo retrato en medio de la autopista, las líneas de la carretera nos van a ayudar para que sea más simétrica, para que sea más recta la foto. Con estas mismas líneas que estamos en la cámara nos van a ayudar. Y bueno chicas y chicas, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les, les guste estos pequeños secretos que estoy dando en la fotografía para ayudarnos a mejorar un poco. Recuerda seguirme en mi Instagram aquí abajo, Manuel León Estoy subiendo una foto muy, pero que, muy, pero que muy buenas. Recuerda comentar cualquier cosita de la fotografía, si te ha gustado el video, cualquier cosa que se te ocurra o cualquier ayuda en realidad. O de qué cosa quieres que yo hable en el próximo video. Y... y Nos vemos hasta la próxima chicos. Chao.